todo un día este tema de internet feminista, así que le voy a tratar de hacer una, una versión pastilla, así muy, muy, muy cortita para más o menos contarles de lo que se trata. En 2014 comenzamos un, un proceso de discusión y de imaginación, realmente de imaginación de cuál es el tipo de internet que queríamos. Este, eh, empezó en 2014, se hizo en 2015 y después en 2017 de congregar activistas por los derechos de las mujeres, activistas de LGTBIQ eh, y también activistas de los derechos de internet de todos los continentes. Ahora, ahora no, sí, es, no, no, no, no, no, no, no funciona. funciona. ¿Y ahora? Lo vamos a tener que ver así. Bueno, lo vamos a tener que te, te voy pidiendo ayuda más bien no. que nada. Ok, para ir pasando. Este, y bueno, la, el, el llamado era... Um, eh, a partir, de, a partir de, la, de la aceptación y de la conciencia de que la vida no es monotemática y tampoco la vida que transcurre en Internet, y que, como decía yo en, en la conversación de la sesión anterior, el Internet eh, no, es, no es una herramienta inerte, sino que es, una, es un espacio en el que transcurren nuestras existencias, en el que se construyen y reconstruyen nuestras identidades, en el que las normas son reificadas, son cuestionadas, entonces a partir de eso el ejercicio y la convocatoria fue a imaginar eh, cuál es el tipo de internet que queremos y qué, eh, qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo, un internet en el que podamos existir no, solo de manera, no, no solamente de manera segura, sino en el que podamos dar cabida a todas las, las voces y las existencias que, y las sí. identidades que, que tenemos en el entorno fuera de línea. Este, entonces esa fue la motivación en todos los principios feministas de pero antes de entrar en la materia de los principios feministas como tal quisiera que revisemos algunos aspectos que son ineludibles cuando estamos hablando y pensando imaginando un internet feminista y uno que ha salido aquí ya con recurrencia es el de la no neutralidad de la tecnología este, las tecnologías como decíamos están eh, permeadas por decisiones que hacen personas concretas integradas en existencias y realidades concretas y las tecnologías reflejan obviamente las estructuras de poder, en las tecnologías se eh, recrean lamentablemente las, de, la, los desequilibrios en, en términos de la distribución de, de recursos las, las tecnologías están eh, en, las en las tecnologías se reflejan nuestras ideologías, o sea, imprimimos nuestra ideología querramos o no, de manera consciente o inconsciente en las decisiones que se toman con respecto a la tecnología no solo a nivel de desarrollo, de desarrollo de los protocolos de, de las estrategias para eh, resolver el acceso sino también en el tipo de aplicaciones que, que, que hacemos el diseño de las aplicaciones, los contenidos entonces todo eso está permeado como eso, por, por, por normas, por determinantes sociales económicos, políticos, culturales eh, y, y, y creo que es importantísimo tener conciencia de esto cuando estamos hablando de la internet feminista. Entonces vamos pasando rápidamente para que, que podamos, para que podamos... El otro es el de la interseccionalidad. Esto quiere decir que hay una, una multiplicidad de factores y de aspectos que vistos en conjunto eh, interactúan para eh, mantener, sostener, reproducir o exacerbar las inequidades. Entonces, este es, una, es, una, es un aspecto fundamental que no podemos soslayar en el momento que pensamos cómo las mujeres, los grupos eh, cómo los activistas de derechos humanos, los defensores, cómo las personas en general ocupamos el espacio de Internet. Estamos atravesados y determinados por esta cantidad de cuestiones eh, por, nuestra, por nuestra edad, por nuestra raza, por nuestra situación eh, respecto de la de los ingresos y la distribución de recursos. Bueno, una cantidad de factores que, que, que, que hacen y que construyen nuestras identidades y que están además reflejados en los desequilibrios de poder, en, los, en, los, eh, en la manera en la que accedemos a los recursos que, que tienen que ser concentrados cuando pensamos en el Internet feminista. Podemos seguir adelante. Y en definitiva, eh, son las cuestiones que se ponen en juego para mantener las estructuras de poder. Eh, el, otro, el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el de la transformación. Eh, el Internet, como decía, no es una cuestión unidireccional, muy, muy ¿no es cierto? Y si es que lo estamos asumiendo como un espacio en el que transcurren nuestras existencias, obviamente también puede ser un factor de cambio, una herramienta de cambio. Eh, y en ese sentido hay transformaciones eh, que tienen que darse en el, a nivel individual y a nivel sistémico o estructural y que obviamente tienen que ver también con los niveles individuales y colectivos. Uh, muchas de las manifestaciones de poder no son visibles, no son tangibles. Eh, sino que son invisibles que están escondidas a propósito o no, sino porque suceden a través de normas de nuestros sistemas culturales pero también eh, por, lo, por los intereses de las mismas estructuras de poder de mantener el Estado que tú. entonces eh, eh, la, la posibilidad de ocupar el internet para transformar esas estructuras de poder no solamente para cuestionarlas no solamente para resistir sino para transformar, transformar nuestras condiciones de vida, transformar esas estructuras de poder, transformar las lógicas Patriarcales, las lógicas capitalistas, las lógicas, las lógicas androcentristas eh, que determinan cómo usamos, accedemos y se desarrolla la tecnología, pues esa es, eso es, eso es la apuesta del, del, del Internet feminista. Eh, entonces, eh, con base en estos, digo, en estos aspectos, es que se eh, planteó, no sé si podemos pasar a la otra, que una, una, una herramienta, hoy se pueden hacer más así, pero bueno, que una herramienta. Eh, no solo para la reflexión teórica, para la conversión de este problema, sino sobre todo para guiar nuestra acción práctica. Nuestro activismo era articular esas ideas en, en, en este marco que le llamamos principios Feministas de Internet. Eh, eh, en este proceso que les comenté que arrancó en 2014, eh, eh, se ha llevado a cabo hasta desde un proceso en construcción. Eh, las activistas de, de distintas partes del mundo han planteado algunas, cuestiones específicas que tenemos que mirar y en las que tenemos que trabajar y a las que tenemos que cambiar si es que queremos construir el internet feminista Podemos pasar a la, a la siguiente. Entonces, básicamente, estos principios responden a lo que les decía a la... A la a la pregunta de qué tipo de internet queremos y qué necesitamos hacer para lograrlo, en qué niveles tenemos que operar. Y estos son los, los, los principios. El texto obviamente no vamos a poder pasarlo, pero les, les voy a invitar a que los revisen con detenimiento. Como les digo, es un proceso en construcción. Verán que topa varios, varios temas, no necesariamente esta categoría se mantiene aquí. Pues eh, reconocemos que hay una interdependencia y que están interrelacionados, así que pueden configurarse de la manera que... Eh, responda mejor a nuestras necesidades, a nuestras demandas a nuestra manera de insertarnos y de entender y de construir nuestras narrativas eh, y eh, como en, en tanto proceso en construcción está abierta siempre la posibilidad de que eh, contribuyan a expandir estos principios o que nos cuenten ustedes eh, historias, casos, preguntas, interrogantes que tengan que nos permitan ir eh, dándoles como una realidad más concreta a estos principios que por ahora que nos, nos en este marco de reflexión y que guían la práctica de transformación de estas matrices, les decía, no solamente la, la, la matriz patriarcal, pero también la matriz capitalista, la matriz anticentrista, la, la, la, la matriz colonialista inclusive, en términos de autonomía, de agencia y también de, de generar nuestros propios modelos, de insertarnos en los mercados laborales, de hacer una contribución a la tecnología. Y lo que se hacia todo esto es esta posibilidad no solamente de asumirnos como consumidoras de la tecnología que ya viene predeterminada por estas estructuras de poder vigentes y predominantes, sino de que podamos eh, constituirnos, eh, constituirnos en protagonistas, no solamente del diseño de las tecnologías, de la programación, sino de la concepción y de la manera que las usamos eh, para generar nuestros espacios de resistencia, de transformación, de emancipación. Entonces, básicamente eso es lo que tiene que ver con el ahora Podemos eh, pasar a, a otro. Eh, parte de este ejercicio no es solamente ofrecer una herramienta para que los, los grupos como tal, de manera individual, estén en nuestras agendas, sino que podamos ir ampliando y constituyendo el movimiento. Eh, para, por ejemplo, hacer lo que decía Stacy este, en la mañana, ¿no? O sea, poder ir incorporando las cosas que están ausentes del mismo espacio de Internet, que las realidades que, que en determinados grupos y determinadas colectividades y determinados individuos viven fuera de línea, pues eh, puedan también eh, ponerse en función de la manera como queremos construir el espacio en línea. Eh, entonces está toda esta noción de construir movimiento, que creo que acá Carisma lo ha avanzado bastante, con Nodo también, eh, y les invito a Pero no quería cerrar sin que revisemos una manera bien concreta, a través de, una, de un caso específico, de cómo se puede ir avanzando en la construcción de la eh, eh, que, no, que no esté relacionada con su contexto colombiano y le quiero invitar a Lilian nada más a que en dos minutitos les diga, les comente algún ejemplo de cómo se está avanzando la, la construcción del Internet en eh, el Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lilian Chamorro, trabajo con una ONG de acá de Colombia que se llama Colnodo. Eh, nada, queríamos contarles simplemente dos... dos cosas, Dos experiencias muy cortas, entre un sinnúmero de experiencias que hay acá en Colombia y a nivel Latinoamérica y a nivel pues de, de todo el mundo, de pronto de las más cercanas que nosotros tenemos y ver cómo estos principios también nos sirven como una guía para, para orientar, como Valeria lo decía, el diseño y las propuestas que tenemos frente a las comunidades de proyectos y cosas que queremos ir trabajando. Eh, una, de las, una de las experiencias es con el desarrollo de herramientas. ¿sí? Nosotros eh, desde Colnodo desarrollamos software, hacemos mucho desarrollo de portales, de diferentes tipos de herramientas, de aplicaciones, y muchas veces eh, no somos conscientes de cómo desde el diseño, desde la creación de una aplicación podemos estar afectando los intereses de, de muchos grupos y justamente de, de minorías y de los mismos grupos con los que estamos trabajando, entonces la lectura de los principios sí nos permite hacer como una evaluación, digamos no es algo así súper detallado que vamos a hacer una evaluación uno a uno, pero sí nos permite de todas maneras orientarnos, viendo algunos de los principios que tenemos acá por ejemplo, eh, en una aplicación que desarrollamos para aprender temas de seguridad digital y hagamos, bueno, ¿cómo vamos a proteger los datos de las personas que van a entrar a esta aplicación? ¿Sí? Si estamos hablando de Internet feminista y estamos hablando de privacidad, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Desde el diseño de la aplicación. ¿Cómo vamos a tocar las temáticas que estamos abordando en, para construir esa aplicación? Eh, por ejemplo, estamos proponiendo economías alternativas, estamos proponiendo software libre, entonces no podemos crear algo cerrado que luego nadie más vaya a poder venir a... A, a tomarlo y a crear nuevas cosas y a crear nuevas actividades dentro de esa aplicación que estamos construyendo entonces es como procurar a nosotros nos ha servido de orientación para ser consecuentes con, un poco con el discurso ¿sí? si estamos hablando de economías alternativas entonces dejemos el código libre invitemos a las personas a que de pronto puedan descargar puedan aportar, a veces no es tan sencillo lograr eso, pero al menos tenemos la intención y en algún momento podríamos, podríamos lograr que, que lleguemos a eso eh, la, otra, la otra experiencia que queríamos comentarles desde el, desde la parte de infraestructura, que es esta es parte de, de acceso. Nosotros, uno de los temas fundamentales es cómo accede a internet las personas, cómo acceden a internet las mujeres. Hace poco salió un estudio acá en Colombia del acceso a internet por parte de mujeres, y aunque las cifras parecen muy elevadas, cuando vamos a leer un poco qué es lo que está pasando, Vemos que justamente la población rural, eh, la población indígena, las mujeres mayores, son las que menos acceso a internet tienen. ¿sí? Quizá ya hay una población más joven que está accediendo a internet, está utilizando eh, pues las herramientas, incluso los puntos eh, de acceso comunitario a internet pero hay mucha, una gran población y especialmente entre las mujeres que no están logrando acceder entonces vemos que hay una gran oportunidad con el tema de redes comunitarias de acceso a internet y acceso definitivamente a cualquier sistema de comunicaciones, no únicamente a internet en ese sentido estamos trabajando actualmente con una comunidad rural en el cauca que incluye comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas es una comunidad eh, que está ubicada en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca. Es una zona donde el conflicto armado colombiano de guerrilla paramilitar golpeó muy fuerte. Acá en Colombia recordamos quizás en el 2000 la masacre del Naya que se dio en esa zona, y eh, justamente en este territorio se dio eh, una de las zonas de reincorporación actualmente zonas de, de, de capacitación y reincorporación de la guerrilla entonces trabajando con todas estas comunidades eh, pues encontramos primero que no tienen acceso ni siquiera a telefonía celular el acceso es, es, es mínimo, solo tienes que subir corriendo una montaña para, para poder lograr captar señal entonces, siguiendo modelos y ejemplos de otras organizaciones que también han trabajado en estos temas eh, en otros países e incluso acá en Colombia, estamos proponiendo la implementación de una red celular comunitaria. ¿Qué buscamos con eso? Buscamos que la gente pueda acceder a, a telefonía celular y pueda acceder a internet y sobre todo estamos buscando una forma alternativa de acceso, que no dependa de los grandes operadores, que no dependan de Tigo, de Movistar, de Claro sino que sean las mismas comunidades quienes se organizan y prestan su propio servicio de internet, ¿sí? eh, de, de internet y de telefonía celular. Entonces es una forma también como de ver cómo aplicamos estos principios o de cómo buscamos cumplir con estos principios que, que, estamos, eh, pues, que estamos viendo desde la perspectiva feminista del de uso de internet. Si sí, tienen comentarios o alguna pregunta, por favor, si no. me si dieron rápido, entonces <risa> intenté hacer algo muy rápido. ¿Podemos no. no ¿sí? ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Hicimos no, no. si menos de 20. Sí, está perfecto.